Saludos nuevo... uh... a los canales, a de canales, a los canales, a los canales, ¡Li los canales, a los canales, a los canales, a los canales, a los canales, a los canales, entonces, la nueva pregunta es, ¿qué onda libro y las chitiu La pasita Yaro, mi bolis es el libro, por bueno, mi mi mi atingis mi tínguez mi mi libro. mi mi mi mi mi mi mi mi si un tío chillero no me las las que me crees que, bueno, por el tiempo que me el, el, el pesas en la el en la universidad, no hay las leguas, no no hay las leguas, no hay yes la duda de mando estas autores que viví definitivamente legos de un tío Mi casa mi bolas es legi no va en un toro, y mi bolas es malcovery eh, no va en un mando. En ciertas que definitivamente mi ancla debemos legi el Tolkien, que esta es mi, mi a playa está todo toro. Hay, eh, bueno, poste mi palabras los al mi legos lindo no. La pasienta y ahora mi mi a Isaac Asimov, que esta es uno de la play estará y perquisto de ciencia ficción. A mí ver esperas que chitio yaromia anco legos, yo me te flipi peli. La de mando estas. ¿Qué libro sería en vivo las fini chitio yaro? Chitio yaro mi fin legis la libro serión de Ringo Mondo. ¿Cómo minencias qué libro sería secvos? Mi mi anco auduvas pri la libro serión de George R. R. Martin. Cantó pri gracioso caifairo. Char y estas yo me se centrocente mi finlegos la librosería de Robert Langton la de la berquisto Dan Brown. y comprensible mi finlegos la memorón de la paciente del lateral. Esta estás la librosería que me recientes ya eh, en tu vídeo y de Chitiu canalo. Bueno, eh, miran de que el caí ya hoy de tú ya hoy mi tiras que el cae en librosería, ¿eh? Bueno, hey, hoy yaro mi año me voy a de hoy, de Merlino, de, de Moco Humer, gracias a de Michael Ritwald, y Milito de la Cielo de Fernando Trujillo Sáenz y César García Muñoz. De esta Chila hasta nur uno Libro por Leggy. No me esperas que por ya no me fino en La renonta de mando estas eh, libroserías que vivo las comencé en 2000 de Cock. Bueno, eh, ya no me las comencí. La librosería de Brum y Miss Born, de Brandon Sanderson. Eh, Lí estas autores tres conata, tres fama en la en la Genro de Fantasto. Estas están interesa por mí. Mi, mi voz es Leggy el libro serios que esas tres famas, tres populares no, En mi sitio ya lo veo las comienzas legi la Margelland Turon de Stephen King que ustedes le leí Play Star a verlo y también que me comenzó la, la libros serios Motoroi, Doroy la libros en Mortal Giant de Philip Reeve que ustedes ver que esto han tenido que en la ciencia ficción mundo Dos, la cuina de mando dirás ¿Que libro vi legos Certe Tumiltek ok. Me listo de libro y que un vivo las legi de Goodreads. Eh, estas multi libro y li, que tío listo ya Chianpika y Playgrande. Me dum tichu ya de certelecos, la Fabeloy de la de la Frato y Grim, libro que uverki es Philip Pullman que racconta la vera historian de Tobi Mi Mia listo de Legallo y crezcas, que crezcas. Set, eh, Chitio Yaro mi ver el Legos, la Antología y de la El spórtula Sportula, estudia el Doneio. Quiu, eh, mi echetis, ilim, pasillare finela yaro. eh, bueno, en mi tres chatas, mi llam legis duel, ili, cae, estis trebonay, rotio en un mi bolas, taurigila, legado en la Antología. Y veré mi recensos y por mí. Eh, mi taurigas mm. de la demandaron, que no estás legui en y que se yes, que yo y ya no mi las legui en la Asturía, que estas lingui de la norda parte de Hispania, estas minoritata lingui. Que mi legos dan que al amigo que donatis a mi libro, la hobito en tiu chilingo Han comi tus legi re en Esperanto. Entonces, que el caigear hoy mil legis multa inverco inesperanto Janneplu, no domi bolas re, eh comenci legi en en mi limbo, dum dumil de coc mi bolas legi en la cataluna, que yo banco estas limbo de de hispanio, mi ancora un etski un libro en mi legos, sen mi penas que legi estudanco la jovito. sed anco mi bolas legi en la angla, caei mi pensas que mi legos la unual libro de Harry Potter, char se mi provis legi gin y yo no problema un set. Si el charmista mete a trocupita, y yo no tengo fin libro. Y mi bolas de fin de La sección de mando diras, Chubi relegos y un libro que se es Kion. ¿Qué millán dirás? Mi bolas de legos un Harry Potter. Serte, y yo legos a tu tan serión. Mi pena es que le al menos uno o dos libros del tío Serio que un mi tres chatas. Bueno, mi quien convenció la yaron mi leguis la acumularon de la Ringo, que esta es la nueva volumen de la Master del Ringo. Y cae mi bolas de relegar un libro Serio en Dumildec Og. Mi netia es que un ofte se pone la celo, estas finis las tres libros en Tio Chi no piensas que van a dar un mic recomenzos eh, la Duturegon, Char Memoru, Chiui Tolkien Chatantu? Chiui yare Oni devas Legui la Librerion, al menos uno folle Char Sené Solerono Ventas. Eh, Enepermezo que live en secreto Legui eh Colombian authorin Caiselles Quinn. Yes, yes, eh, yes ya mi Chatus Legui Kaivolas Legui Colombian authorin Vancantio Minatias Quinn eh Chami Chefe legas pri fantástico y ciertos fixio, hay una colección multaño autor en Colombia y pri tío y género. Noticias que existas que el que hayan todo y pri el raconto y de Colombia y verkisto y de tío y género también bonas minutas que si mis sucesos legi healing mi penos faritión y ya vivos. En taulongo mi volas legi al William Ospina que ustedes verkisto Colombia refama ni alando. Acá mis feas que yaro la, ya yaros tú la no en que mi fin fin en Legos lindo. Dos, la lasta de mando dirás que un libro vi Legas un temple. Dog, mi un temple Legas chitio un libro que estás la Japano que en amigis al Lamarío que estás verco Colombia. Y este libro de la Departamental de Biblioteco que ahí raconta la historia del de migrado de Japano y a la Balcauco. Tres intereses pro tío, que, bueno, allí estas eh, disbordillíquita, fantástica, en mi, mi, hay temas temas la cultura mi, en mi, en mi, en mi, que hay en mi, en mi, la mi, en mi, en mi, en Colombia Esperanto mi, en de en y un da tempo, Puedes leer peru yaro o la venonta en esperanza. Si sí, quieres leer puedes leer un fresco finita en versión en Wikisource, Wikifontaro, la esperanza versión y está disponible. Si me, diréis, me voy leer mi a la antología un de Sportula, y que hay es un gim, es ver que el que son, y y que el que son, que esta es la libro la que son, que son, que son, que son, que que que y que la el que que que video, que Partido de Nier Angis, que el cae de. Do, la ONU ha mando estas. ¿Qué onda libro vivo la leer? Uy. ¿Qué onda libro vivo la leer? ¿Qué estás <todos> papilio y de la. Cay, alia y raconto? <todos> ¿Qué onda antologio, <todos> pri.